Y ya no es una cuestión única y exclusivamente de las reclamaciones que se interponen por parte de los familiares y usuarios y usuarias de la residencia. Como decía anteriormente, es una cuestión de derechos humanos y tenemos la obligación desde las instituciones a cuidar de quienes nos han cuidado y de darles lo mejor en los momentos de máxima vulnerabilidad. Y por ello seguimos reclamando con la mano tendida a la Comunidad de Madrid que, por favor, hagan lo que tienen que hacer y es esta empresa no está cumpliendo los pliegos no los están cumpliendo y necesitamos vigilancia en las residencias de toda la Comunidad de Madrid. Lo que pasa en Leganés es un ejemplo de lo que está pasando en otras residencias de la Comunidad de Madrid. Necesitamos vigilancia, control y que se cumplan y ejecuten los pliegos. Y para ello necesitamos una ley de residencias que sé que tienen interés en sacarla adelante en esta legislatura. Lo que les decimos es que urge. Esto es una situación de urgencia y de derechos humanos. Gracias.